Vamos a hablar ahora de la evaluación eh, de la ciencia y de la tecnología. Para ello, pues nos vamos a centrar en cómo eh, podemos eh, conseguir una evaluación de la investigación científica y tecnológica y en base a qué principios podemos hacer eh, dicha evaluación. Inevitablemente tenemos que eh, remontarnos un poco atrás hablando de. Eh, algunos aspectos relacionados con la historia de la ética. En ese sentido, pues eh, es inevitable eh, que nos refiramos al momento en el cual eh, se intenta, eh, al principio del siglo XX, se intenta, eh, digamos que, fundamentar sobre una nueva base la ética. Se pensaba que la ética tenía un fondo humanista, que en principio... Eh, resultaba aceptable, pero que tenía unos perfiles, unos contornos muy poco eh, definidos y que había que someter eh, a un proceso de depuración intelectual eh, todo lo relativo a la fundamentación eh, de la ética y a sus aplicaciones. En este contexto es muy importante la obra de Moore, eh, que eh, lleva por título Principia ética. Es interesante el título ya en sí mismo, porque vemos cómo surge en el momento en el que se está planteando la misma cuestión en distintas ciencias, como la matemática y la física, que es la cuestión de la búsqueda de una fundamentación adecuada del conocimiento en cada uno de esos campos. Y cómo enfoca... Eh, Moore esta cuestión? Pues él eh, la enfoca eh, analizando desde una perspectiva eh, muy eh, próxima a otros tipos de análisis que se irán realizando en la época y que se basan en una aproximación a los problemas a través de un estudio del lenguaje en que esos problemas están siendo expresados. Y eh, así pues, empieza a analizar el lenguaje de la ética y eh, toma como punto de partida la definición del predicado bueno. Cómo se puede definir el predicado bueno, es decir, cómo podemos atribuir la bondad a una determinada acción, a una persona en concreto, a una situación, etcétera Es eh, un enfoque interesante, pero él, eh, digamos que orienta el tratamiento de este asunto desde una perspectiva muy determinada que podemos considerar como intuicionista. Eh, la solución que encuentra para refundamentar la ética es eh, considerar que eh, nosotros tenemos eh, de manera eh, prácticamente instintiva una percepción de lo bueno, una percepción de lo malo. Por tanto, el predicado bueno tendría un carácter intuitivo en su, eh, digamos, en su uso eh, cotidiano. Intuitivamente sabemos eh, qué es eh, lo bueno. De esta forma, él pretende evitar desarrollos de carácter intelectualista que eh, lleven la fundamentación de la ética por unos derroteros no objetivables. Pero, sin embargo, entra en una cuestión bastante espinosa, puesto que eh, nos lleva a un terreno, como es el de las intuiciones, en el cual no puede darse una eh, fundamentación objetiva. Eh, si alguien dice que tiene la intuición de tal cosa, nosotros no podemos rebatir eh, digamos, su afirmación, no podemos decirle que no tiene esa intuición y esa persona tampoco puede demostrar racionalmente que la tiene. Por tanto, no parece que sea el camino más adecuado para una fundamentación objetiva de la ética. Eh, otros aspectos interesantes a este respecto eh, se refieren al carácter teórico que acaba teniendo la ética, es decir, plantear la ética en los términos de Moore eh, nos lleva a una interpretación que hace difícil su aplicación práctica y, desde luego, en terrenos como el análisis de la ética, de la investigación científica, lo hace eh, extremadamente difícil. Eh, por eso se produce, paulatinamente, una transformación eh, de la ética en la línea de ir cuestionando progresivamente el intuicionismo. Eh, desde esta perspectiva, pues, nos encontramos con distintos planteamientos que frente a la ética basada en la intuición, plantean una ética basada en la reflexión. Eh, podríamos poner muchísimos ejemplos, pero dando un gran salto en la historia, pues eh, recurriríamos al planteamiento de Jürgen Habermas. Eh, por ejemplo, hay una obra que se llama Conocimiento e interés, eh, que tiene una relevancia particular para nuestro objeto de estudio en estos eh, módulos que estamos desarrollando. Eh, eh, Habermas plantea una ética basada en la discusión racional, eh, critica el eh, planteamiento eh, intuicionista y también critica el planteamiento neopositivista. Es decir, eh, todo aquello que nos lleve a alejarnos de la fundamentación racional eh, para él es negativo. Es una postura inteligente y valiente al mismo tiempo, porque pensemos que, eh, digamos que eh, se lanza a un terreno particularmente conflictivo eh, en el que la discusión eh, será una discusión inacabable. A él le parece, sin embargo, que este carácter inacabable de ciertas discusiones en materia de fundamentación ética es algo valioso y positivo. Es decir, no podemos cerrar de una manera clara y definitiva una definición ética, eh, un principio eh, de aplicación de la ética, todo está sujeto a transformación, a cambio continuo, a discusión. Eh, tenemos que tener una actitud abierta eh, tanto a la discusión presente como a las eh, posibles discusiones eh, futuras. Y eh, en ese sentido, pues también tendríamos que hablar de cómo se va a producir eh, en el siglo XX un giro aplicado de la ética, eh, sobre todo ya eh, a partir de los años 70, del siglo pasado, donde, como hemos visto en módulos anteriores, pues una serie de problemas relacionados con el avance científico y tecnológico van a provocar que eh, surjan nuevas ramas del conocimiento eh, ético y, en particular, eh, la eh, bioética. Este eh, aspecto de la bioética eh, digamos que nos ofrece continuas ilustraciones de la importancia que tiene la actitud de apertura intelectual, de apertura moral, eh, eh, digamos que es eh, lo que eh, Habermas vendría a considerar una actitud democrática consecuente ante la vida.